esto me, me llamó la atención a mí ay dios mío una mujer no ese día ahí si te, creo que te viene a hablar para su estadio eso sí que mañana te quiero ver así no me coro Ajá, no me diga te quiero ver allá de lámpara una mujer denuncia agresiones por parte de una vecina ¿Sí? Señores, esto es lo último, mi país lo tiene todo. <risa> una mujer denunció a través de un video en las redes sociales el amargo momento que vivió junto a su hija de nueve meses cuando una vecina irrumpió en su casa y le entró a golpes en un hecho ocurrido en, la, en los tres brazos de Santo Domingo Este. Según la versión de la víctima, todo ocurrió cuando se encontraba limpiando las escaleras de su casa cuando la vecina le reclamó por la vestimenta que utilizaba, oigan eso, oh yeah, oh. para limpiar ya que el marido supuestamente le estaba mirando demasiado. Finalmente todo pasó de palabra a la agresión cuando la vecina rompió la puerta y a seguida le agredió, pese a que tenía cargada a la bebé de nueve meses, ocasionándole golpes múltiples a ambas. Atención, Dios Policía Dios Atención, Policía Nacional. Atención, Policía Nacional. Vamos a escuchar. De meses, cuando una vecina irrumpió en su casa. Él no sabe que yo lo que estoy limpiando es mi escalera. Ya subí. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya subí. apela a la niña. Dame. Eso es lo que tú tienes que hacer. Mira cómo Apégala. me rompiste la puerta. Ahora mismo yo voy a ir a la policía. Niña, para pa que tú veas. Mira cómo me rompió la puerta. La mira, para matar de... ¿Yo, Yo soy una mujer seria. seria. O sea, mira cómo me dio. O sea, mira, Pero, si no, el mira cómo estoy limpiando. No, tiene... señores. Miren, atención, policía nacional. Esta mujer insegura de sí misma, porque si su marido, ¿qué hace el marido de ella mirando? Porque ella está en su casa y puede limpiar como claro, ella quiera. Su gana. Pero yo no había visto eso. Agarre que su la vecina, María. Usted lo que tiene que comprar es la ropa. A ver, vamos allá a la tienda para comprarte un par de ropa. Que si ella marido. está limpiando, la que, la que tiene que estar en la galleta es marido. Claro. Estas son de la vieja que, que mantienen los hombres, yo creo. Ay. Sí, <risa> sí, de que, que ellas son las la toras, la, la que se la saben. Si ella está en su casa, no está en la suya. La freca es usted que entró a esa casa dale con esa muchacha Ay, yo le pongo una querella y no me la quedó. Claro, porque agarre su marido. Era <risa> el marido que anda mirando lo que no tiene. Yo claro lo mirando. Mi casa, freco viejo. Ella está limpiando. Esa mujer no se respeta tampoco, esa vecina. Si agarra a tu marido y no bótalo. ¿Y, lo y cómo, tiene? y cómo usted, cómo usted sabe que la estaba mirando hoy? Ah, mm. pues usted vio eso. Hay, no, algún Yo vivía al frente de ellos. Yo me crié al frente de ellos. Yo me que ha la capital entera amable oh, sí, oye oye eso frescura entrando a una casa entrando a una casa y con una niña que ¿Eh? ahí que debe la policía yo etiqueté como 200 veces la policía en los comentarios para que le lleguen y una vez porque niña, mira son mujeres que... son mujeres que no se sienten seguras de sí mismas sí, sí, con sí, sí, los hombres sí, sí, ¿Eh? Eso, el programa paralelo está puesto ¿Tú entiende vamos a ponernos para esto señores por Dios, ¿Eh? por Dios. tú entiende entonces con una niña en brazo va y hace esta agresión ahorita echó, cae echó, presa echó, y comienzan a llorar a pedir perdón a pedir perdón, a pedir perdón, perdón. señores